Eh, mi nombre es David Alejandro Ramírez Lascarro, soy cañamillero aficionado del municipio de Bojal Magdalena. Soy también estudiante del programa de Historia y Patrimonio de la Universidad de Magdalena. Eh, para mí el maestro Aurelio Fernández representa no solo mi maestro, no solo la persona que me dio los primeros pasos, me guió en los primeros pasos en la música y en la interpretación de la caña de millo, sino que el Maestro Fernández representa para mí el estilo más puro y autóctono, original de la interpretación de la caña de mille. En estos momentos hay tal vez una diferencia muy marcada, tal vez entre lo que nosotros llamamos el estilo del norte, de Barranquilla, de incluso algunos cañamilleros que viven en las principales ciudades de, de la costa atlántica, y los cañamilleros que somos formados y que venimos de la depresión momposina. El maestro Aurelio tiene como, como, como su insignia principal, a pesar de tener una discografía corta, es ese estilo característico que me pasó en muchas ocasiones de llegar a algún evento, algún festival e interpretar canciones con ese estilo particular, no sólo en la interpretación, sino en su composición, en la forma en la cual son hechas las melodías, que hace que sean muy característicos de, de la zona, dado que él es el millero más importante que hemos tenido en los últimos 60 años, y que ha recorrido toda esa información que tuvo él de sus maestros anteriores. y es importante el, el, el momento en el que él se hace el partícipe, el dueño, el, el que soporta toda esa costumbre de las ruedas de cumbias del municipio de Guamal, y no solo en Guamal, sino en Margarita y en los otros municipios y poblaciones cercanas, porque él transmite esa, ese estilo y esa herencia a los cañamilleros más jóvenes. En este momento vemos... Muchos cañamilleros en la zona Gracias a esa formación Y a ese legado que Él nos ha dado